están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Feliz 2021. Empezamos con todo y estoy muy emocionada porque como pueden ver ya tenemos intro nueva y ahora que terminen de ver este video también tenemos outro nueva y tenemos un banner nuevo y o sea, estamos de que cambiando cosas de poquito en poquito y estoy muy emocionada por este primer video del, del año en el canal y para eso, como vieron en el título de aquí abajito, les traigo un book haul de los libros que compré en el mes anterior y otros que compré o me regalaron, algo así vamos a comenzar para que este video no se haga tan tan largo ok, del primer libro del cual les quiero hablar es del todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta este libro lo compré el mes pasado fui con un amigo a la librería y me topé con este libro increíble ya lo había visto por ahí en Boostergram y en Booktube, pero no me animaba a leerlo ni a comprarlo hasta que lo encontré ahí en la librería solita y dije, esa es mi oportunidad. Y wow, qué bonito libro. Este libro nos cuenta la historia de María y Emiliano, los cuales son dos personajes que tienen una relación y conforme vas leyendo, el libro nos va hablando acerca de cómo se va... Eh, Quebrantando esta relación Yo es de primera mano todas estas situaciones Con las que han, han ido eh, Pasando cosas felices Cosas tristes, no me había dado cuenta Pero tengo otro De las más treta Por aquí, <risa> pero esperen Este libro no lo compré Sino que fue de un intercambio navideño Y Dianita me... Regaló a mí, así que me regaló Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta. Les digo, les digo que no me he dado cuenta y aquí tengo a dos mujeronas. Este libro es mi lectura actual. Son puras eh, historias cortas de mujeres que no tienen nada, nada, absolutamente nada en común. Nos cuenta la vida de diferentes personas de diferentes mujeres que quieren hacerse notar, que quieren hacer sus cosas, que quieren hacerse libres y eh, nos habla de diferentes situaciones, son historias sumamente cortas. Otro libro que compré justamente antes de que terminara el año, creo que un día antes me parece, eh, ya había escuchado reseñas de este libro, cuando lo escuché dije, ay, oh, es el tipo de libro que me va a gustar, siento que me va a gustar, pero a la vez me da miedo porque es un clásico y yo le temo a los clásicos, de hecho tengo como cuatro aquí en mi librero y he intentado muchísimas veces tratar de comenzar a leer Los Miserables pero por una u otra cosa lo dejo porque me da miedo pero este libro escuché la reseña y luego me vi post en Instagram y dije quizás sí me vaya a gustar, es el tipo de historia que me va a gustar y vamos a animarnos. Además, este libro es de una lectura conjunta. Entonces, por eso, por eso mismo también me animé. Dije, bueno, no lo voy a leer sola, sino lo voy a leer con otras personas. Y estoy hablando de Emma de Jane Austen. Y, o sea. Está súper hermoso, está súper súper hermoso Por ahí vi a otras personas que tienen de que el, este libro pero con, con dibujos, con ilustraciones y se ven hermosísimos Y yo no pude encontrar ese aquí en mi ciudad, sino que encontré esta otra edición también muy muy bonita Y ya estoy emocionada por comenzar Nos habla de que Emma es una chica inteligente, es, es muy joven, eh, es muy hermosa y en la época, pues ya saben que estaban muy acostumbrados o a sea, que ya cumplías los 20 o estaba cerquita de los 20 y ya te tenías que andar casando. Pero esta mujercita, pues no, no se quería casar, al contrario, la jugaba de casamentera. Y eso es algo que a mí, cuando lo escuché, dije, mmm, me suena que soy yo casamentera. <risa> Entonces, pues ya estoy muy, muy ansiosa de poder comenzar con esta lectura para cuando ustedes vean este, este video. Ya habré comenzado la lectura porque la comenzamos ayer lunes, entonces no sé, por si ustedes están viendo este video y están interesados en comenzar a leer este clásico, eh, la está organizando Nervi. Aquí en la cajita de descripción les voy a dejar su Instagram por si quieren unirse a la lectura, ella les va a estar dando toda la información y ya. Otro libro del cual fue parte del intercambio porque Dianita me regaló dos libros, o sea, ay Dianita de verdad que muchísimas gracias. Yo estaba viendo No, o sea, yo me volé toda, ¿verdad? Yo me volé toda. Ay, pero qué bonito. Y este libro también, eh, les digo, fue parte del intercambio. Y me regaló también el de Todo cuando te amé. Y la verdad es que es una edición súper, súper bonita. Y sí, es de que un tochote. A mí me gustó mucho esto por lo que decía en la sinopsis. Se las voy a leer. Dice que en 1975 el historiador de arte Leo... Descubre un cuadro extraordinario de un pintor desconocido Billy en una, en una galería de Nueva York Tras décadas de amistad con el artista Y recuerdos guardados en un cajón Leo decide contar sus historias Que también es la historia de obras de las mujeres de su vida De sus hijos y de los caminos que cada uno de ellos tomó Muchas gracias Dianita Estoy totalmente agradecida contigo todavía Porque ah, me regalaste libros súper súper cool Aquí hay otro libro que también compré ese día que salí con mi amigo Y es de Pedro Chagas Que se llama Prometo Equivocarme eh, Creo, si no mal recuerdo Es, es un poemario Amame como si acabaras de descubrirme ahora Olvida el reloj y vuelve Un abrazo tuyo siempre llega a tiempo Ha sido la manera más bonita de equivocarme El amor, el amor El amor de los amantes El amor de los amigos Y ahí ya se pierde porque tiene el... La cosita esa del, del precio. Y esto me costó $50 pesos en Gandhi. Y ya para terminar este libro, eh, la sinopsis me encantó. Y estoy hablando de La Patrulla del Tiempo. Y, o sea, está de que Súper gordito. Me llamó mucho la atención porque habla acerca de un tipo que es como policía patrullero del tiempo y viaja a diferentes épocas nada más para checar que todo esté como conforme a lo que tiene que ir y si no como que lo vuelve a restablecer. Una cosa así, o sea, me llamó la atención nada más por eso y también porque... Eh, hay una serie que está basada en este libro que se llama El misterio del tiempo y pues por eso me llamó la atención y aparte porque, de o sea, un súper precioso, ya vieron, de 500, no, de 400 a 100 pesos. Esos son todos los libros que tengo, si notaron algo es que yo no les he quitado de que la bolsita, el plastiquito, porque estoy intentando... Eh, leer todos los libros que tengo en mi librero pendientes que ya no son tantos, ¿verdad? pero no sé si a ustedes les pasa que, o sea, les da como la tentación de querer solo abrir el, o sea quitarles el papelito, el plastiquito y luego abrir el libro y luego olerlo y luego de que eh, de repente ojearlo y así, o sea quiero no hacer eso porque si no los abro, los empiezo y llegan otros y luego ya no los leo y no eso sí, no. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este pequeño eh, book haul. Síganme en todas mis redes sociales. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todas, todas, todas para que vayan y me sigan. Y eh, los dejo con la outro. Nos vemos en el siguiente video. Bye.